Bienvenidos, el tema que revisaremos el día de hoy es la curva normal. Miremos la gráfica que se encuentra en la diapositiva. La curva normal es una gráfica de la distribución normal de una variable continua, es decir, que esta curva normal no se podría hacer con datos de variables discretas, únicamente se puede hacer con variables continuas. El área de la curva es 1, significa que 1 equivale al 100%. Revisemos en la gráfica. Ustedes pueden ver ahí que el 50% de la distribución se encuentra en el lado izquierdo y el siguiente 50% se encuentra en el lado derecho. Entonces, debajo de la curva normal se encuentra el 100% de los datos. Por ejemplo, si ustedes quieren analizar eh, la edad de los estudiantes que están eh, cursando la universidad en tercer semestre, entonces sabemos que la edad es entre 23 y 25 años de acuerdo a un grupo de datos pero que la media es 5 perdón que la media es 24 entonces nos ubicamos en el centro y aquí se encontraría 24 pero el resto de los datos se distribuye alrededor de esta media y puede que algunos datos se encuentren menores a, este, a estos 24 años que decimos que es la media se encuentran menores y entonces se ubican en el 50% del lado izquierdo y los datos que se ubican mayor a los 24 años se ubicarían en el 50% del lado derecho entonces es lo que nos permite la curva normal, medir la distribución veamos un ejemplo para mejor comprensión el ejemplo menciona dada una curva normal con una media de 5 y una desviación estándar de 3.2 calcule el área entre 6 y 8 revisemos la gráfica cuál es el primer paso que debemos hacer para calcular bajo una curva normal ubicamos los límites para determinar el área ustedes pueden ver que se decía que se calcule el área entre 6 y 8 entonces ustedes pueden ver que están representados aquí con las líneas moradas en donde se ubica 6 y 8, es decir que se ubican en el 50% de la distribución del lado derecho. El segundo paso para calcular es determinar el área y para poder determinar el área debemos calcular el valor de Z. El valor de Z es calculado por el valor de los datos menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, como ya les había mencionado en, anteriormente en el ejemplo, tenemos que, se dice que se calcule el área entre 6 y 8. Entonces, aplicamos la fórmula de Z para estos dos datos, 6 y 8. Se mencionaba que la media era 5. Regresemos a la gráfica, ustedes pueden comprobar que la media era 5. Entonces, al representarla en la fórmula, en ambos lados de las áreas tenemos 5, 5 y luego la desviación estándar que sería la, eh, en ambas fórmulas la misma puesto que se, detect, se quiere detectar, la, se quiere detectar perdón, el valor de z para 6 y 5 una vez que hemos aplicado la fórmula obtenemos los datos que es 0.31 y 0.94 ahora para saber cuál es el área exacta se debe recurrir a la tabla de distribución normal esta tabla de distribución normal de una curva normal es esta que ustedes la pueden ver y la pueden encontrar en cualquier texto que es una tabla ya dada entonces buscamos el valor de z si vemos para el valor de 6 el valor que obtuvimos es 0.31 entonces recurrimos a la tabla de la curva normal buscamos este valor ¿sí? Ustedes pueden ver que encontramos 0.31, cuyo valor equivale a 0.1217. Ese es el valor que equivaldría a el dato de 6. Ahora, busquemos en la tabla de la curva normal a qué equivaldría 8 una vez calculado Z. Obtenemos que es 0.94. Busquemos nuevamente en la tabla buscamos en la tabla y obtenemos aquí que el dato 0.94 equivale a 0.3264 entonces ya tenemos específicamente el área de cada uno de estos a partir de la media recordemos en el valor de 6 es 0.17 que es el valor encontrado en la tabla y en el valor de 8 el valor es 0.3264 que es el valor encontrado igualmente en la tabla ahora cuál es el cuarto paso en el cuarto paso debemos restar estos valores obtenidos de la tabla una vez que restamos estos valores obtenidos de la tabla obtenemos un valor de 0.2047 o equivalente al 20.47% ahora revisemos en la gráfica qué es lo que buscábamos inicialmente bajo la curva normal lo que buscábamos era qué número de estudiantes pongámoslo así para, mejor, eh, para una mejor comprensión que estas son notas de un grupo de estudiantes entonces lo que queremos determinar bajo la curva normal es qué números de estudiantes tienen la nota de 6 a 8 entonces debemos determinar el área o el porcentaje una vez aplicada la fórmula y buscado en la tabla de la curva normal y una vez hecha la resta ya habíamos mencionado que era 20.47 lo cual significa que el área entre 6 y 8 es 20.47 es así entonces cómo se determina el área debajo de la curva normal cuando tenemos valores negativos obviamente o menores a la media se los ubicará en el lado izquierdo por ejemplo si nos hubiera dicho el estudiante tiene el grupo de estudiantes tiene 4, tiene 3, se los hubiera ubicado en el 50% del lado izquierdo entonces ustedes pueden ver ahí de una forma muy sencilla cómo se puede calcular los datos para determinar una área de distribución debajo de la curva normal recuerden siempre que para obtener estos datos hay que calcular Z y recurrir a la tabla de distribución normal gracias por su atención